Buenas, buenas, buenísimas, no, no son buenas, son buenísimas a todos, bienvenidos a un nuevo video y es que hoy, hoy, hoy, hoy, nada de palabrería, nada de estas cosas, porque hoy vamos a tener... El comienzo de la semana Tu Bakugan Battle Planet es Así es, que nombre tan original Como no se me ocurrió antes, como no Una semana donde, para los que no sepan Vamos a estar de lunes a viernes Todos los días subiendo un video Acerca de un unboxing de Bakugan Battle Planet Para celebrar que Bakugan ya llegó a Latinoamérica Sí señores, aquí en Colombia Los pueden encontrar en Pepe Ganga No me patrocinan, que por cierto me parece terrible Pero bueno, no importa Vamos a poner una carta por el recuerdo Porque yo creo que las cartas de Poco Quedan obsoletas en este canal Y aquí tenemos nuestro indudable, hermoso, divino y bello Midnight Percival, que este sí nunca pasará de moda. Todo lo tengo pensado para que sea un video de lunes a viernes, un video diario. sábado y domingo no va a haber porque pues van a ser días que voy a descansar. Antes de todo recuerden ir a mi Instagram donde subo fotos de ustedes y vendo a Kuganes. Además vayan a Facebook, a Twitter, a todas partes que dejaré los enlaces de mis redes sociales en la descripción. Y además recuerden ir a Prography, un canal de animaciones muy genial que está creciendo poco a poco. Pero va muy bien y sé que les va a encantar. Así que nada chicos, con esto empezamos el video Bien, ¿y qué tenemos hoy? ¿Qué es lo que pasa hoy? Bueno, la verdad es que es un video, o sea, este video Esta semana ha sido muy conveniente Porque justo hoy tenía que estar haciendo unos trabajos De la universidad, tenía que estar rodando unas cosas Pero me dijeron, no, hoy no, ya no, se cancela Y dije como, bueno, tengo tiempo Tengo tiempo, puedo hacer cosas, puedo, puedo Organizarme, lo bueno es que de aquí en adelante Ya los días me quedan mucho más libres El día de hoy vamos a estar abriendo porque hay Muchas cosas por abrir, el estadio Bakugan Battle Arena con Pues nada más y nada menos que Dragonoid Aquos exclusivo, mira esta belleza, es gigante, es más grande De lo que yo pensaba, esta es una carta ¿Sabes? Si le empezáramos a girar son como Cuatro cartas por uno Dos, tres, como cuatro por cuatro cartas Cuatro por cuatro cartas, entonces es bastante Grande, pensé que iba a ser más pequeño, pero nada Vamos a abrirlo porque la verdad me emociona mucho Tiene el Bakuan aquí exclusivo, tenemos aquí una ilustración Adán lanzando estas cosas eh, Aquí pues por atrás tenemos pues eh, Nos muestra que es un Bakuan normal Y que es un Bakuan ultra, otros productos Nos muestra aquí pues que hay en el paquete Y además eh, pues aquí nos muestra la aplicación, que el video aquí en el canal Ya la hemos visto, y aquí nos muestra Con qué vienen, ¿no? entonces con un Pues el, el estadio, un poco exclusivo, dos bococor Una habilidad, de una carta de habilidad y una carta De personaje, viene aquí pues los dos bococor Y pues nada, estoy muy emocionado porque No sé qué materiales, y es también para Cambiar este bebé de aquí, ya ha cumplido Su ciclo en este canal, ya hemos tenido muchos Fondos y creo que el nuevo fondo va a ser Estos hexágonos azules que me parece que quedan Muy bien en el canal, entonces pues nada chicos Empecemos Voy a dejar así el ángulo de la cámara Para que, digamos, como que ustedes vean mejor todo, ¿no? Porque es que también se me incomoda un poco ¡Mira! Así creo que ya quité todas las cintas, por fin No saben lo difícil que es ver todos estos productos de Akugan En tu sala, en tu habitación Y no poder decir, ven, voy a abrirlos Porque no, hay un compromiso con la sociedad Supongo que se abrirá así Eso, es así Y, oh por Dios Aquí comienza la magia, sí señores Bien, voy a volver a poner la cámara como estaba y continuamos Ya que tenemos organizado esto Vamos a empezar a mirar uno por una de las cositas que hay Para que ustedes sepan Y luego después de eso armaremos pues el estadio El precioso estadio Así que comencemos En primer lugar tenemos las dos cartas que vendrían siendo F o If No sé cómo se pronuncia Y dice Flow, you've played another card this turn eh, Bueno, me suma cinco niveles, eh, niveles de daño eh, La carta de Dragonoid con 400 poder B Míralo, es, es hermoso Dragonite es muy lindo. O sea, este diseño me gusta, ¿sabes? A pesar de todo, me parece que es un diseño correcto. No está mal. Es un poco meca ¿sabes? Para mi gusto, pero, pero me parece que es un gran diseño. Y pues acá por atrás, ustedes saben, esta puede ser jugada como carta de energía y esta pues no, ¿no? Si, si quieren saber qué significan estas cosas, pues ya saben, vayan al video tutorial de cómo jugar Bakugan. Ahí se los dejaré al final del video para que vayan, lo vean y pues refresquemos la memoria, ¿no? Las cartas son curiosas, ¿sabes? Es un material, no sé, no son como las de Yugi. Las de Yugi son un poco más gruesas, creo yo. No sé cómo son las de Pokémon. Sé que como las de Magic no son porque las de Magic son aún más gruesas más, más, más duras creo. Funcionan tendré que comprar forros, eso sí que tendré que comprar. Tenemos también instrucciones pero del modo simplificado del juego. Recuerdo dato curioso, cuando yo estaba haciendo el video de cómo jugar, como todo esto es animación yo no tenía las imágenes que ahora tenemos tan fácilmente de las, de las cartas lo que hice fue que busqué en internet las instrucciones así, alguien las escaneó y lo que hice fue que cogí y la recorté en Photoshop, las arreglé en Photoshop y así fue que pude hacer el video, ¿sabes? Es, es curioso porque le sumó más trabajo, pero al final quedó lindo, ¿sabes? Al final quedó muy bonito el video y, y no me arrepiento. Luego tenemos aquí los dos BakuCore. Sí, señores, así que así son. He visto muchos videos. Bueno, empecemos a abrir esto. O sea, el material es súper raro. Miren esto. Es como, no sé, es como mallita Es como una malla No es, no es, no es como cauchito Saben, pensé que iba a ser como cauchito Y no, es de hecho muy liso Es más liso de lo que pensé Pero si ven, es como Creo que por dentro va a ser igual No lo sé Voy a abrirlo y vamos a ver qué pasa Cambié un poco el ángulo para que puedan ver mejor Y oh, por Dios Así que así es Bueno, es, es más pequeño de lo que pensé O sea, es mucho más pequeño de lo que pensé Pure que iba a ser mucho más grande O sea, para que pongan en comparativa Esta es una carta portal Sabes, o sea, es muy pequeño Este estadio es mucho más grande Ahora que lo pienso de pronto y dejé este estadio de fondo No lo sé, solo lo ustedes en los comentarios Pero wow, es, es, es lo mismo, la mallita Es como una mallita, se siente No sé si pueden, no sé si escuchen Voy a, voy a hacer, hacerlo aquí como una SMR Miren, escuchen, escuchen Si escuchan es como Es como una mallita, no sé No sé, no sé, no sé Me preocupa que es de cartón o sea, no es de plástico, es cartón. No sé qué tan resistente sea. Aquí tenemos los logos de los distintos atributos. El logo de Battle Planet. Y aquí el estadio donde vas a poder jugar. adelante un poquito y ya armé esta estructura. Que es súper sencilla de armar porque es solamente unir los, las piezas, ¿no? A diferencia de estos parales rojos que estoy señalando con mi dedo. O oh, allí, mira si los ves. Estos son como plástico caucho. Entonces es como un poco eh, fuerza... La, no es tan, no tan como lo digo, no es no está tan pulido. Entonces, fuerza un poco el, el que se resbale. ¿Sabes? Es como un poco en ese sentido. Esto sí es totalmente, se puede ver en la luz. Ves en la iluminación. Ese pone así, yo supongo. Es curioso porque pensé que esto se iba a enganchar, ¿saben? Al estadio. Y no, no se engancha. Solamente se queda ahí. Voy a poner aquí un Baku Core. Y vamos a poner ahora Midnight. Que se quede ahí. Eso ya es hora de usar Baku Cores. Ya está aquí en Tokugan. Estamos cansados de usar cartas. Vamos a usar Baku Cores. Voy a coger el otro. Y vamos a probar el lanzamiento con Dragonoid Aquus. Si ven que está un poco alta la cámara, es porque estoy usando un nuevo trípode. Porque el anterior se me dañó. Tuve que conseguirme otro. Y ese es un poco más alto. Como unos 4 centímetros más alto. Entonces de pronto ahí se ve un poco alejada la imagen. Pero nada, aquí tenemos, aquí tenemos... Miren nada más. Dragonoid Aquos Battle Planet. Sí, señores, ya era hora. Mira, mira, mira, mira, mira. Y aquí ya lo tenemos. Dragonoid Aquos Battle Planet. Por Dios. Wow, miren, de pronto tiene aquí una flecha... Que nos señala, pues, cómo lanzar, ¿no? O sea, lanzar así, ¿no? Miren, lo es muy lindo. Wow, es, es mucho más grande de lo que pensé. De hecho, déjenme cerrarles a Midnight. Miren, es mucho más grande. Uf, mucho más grande, de hecho. O sea, es, es mucho más grande. En comparación a un B1 debe ser aún más grande. Sería chévere tener, digamos, a Dragonoid, este el Planet. Tener el Dragonoid de... Bakugan Battle Brawlers Veo tenerlo en B1 y en B2 Así Pyrus todos Sería brutal tenerlos Yo tengo solamente este El Pyrus Y el Pyrus Pero B2 ya No tengo el B1 Eso es mucho más complicado conseguir Bien, vamos a dejar allá el Baku Core Y vamos a prepararnos para lanzar Uno, dos, tres ya Uf. Y ese sonido inaugura la semana Tu Bakugan Battle Planet es Y además también inaugura la llegada de Bakugan Battle Planet a Latinoamérica Ahora sí que sí estamos No demora en llegar a muchos más países Y estoy seguro que para finales de 2019 Ya todos estaremos con Battle Planet en nuestras manos Aquí está Neo... Neo dragonoid, Aquí está Dragonoid Aquos Míralo, hermoso Dios mío, en la cámara no se ve tan bien Pero en persona el color es mucho más fuerte También es por el fondo que se ve un poco raro Pero por Dios, es muy... Muy lindo, es muy lindo, está brutal, me encanta. O sea, no pensé que me fuera a gustar tanto al Seracus, pero no, los detalles, todo. Mira, poder ver 400 como en la carta, sí señores. Y wow, no, o sea, voy a morir haciendo fotos de este Bakugan, o sea... La verdad tenía miedo porque yo dije, ¿será que no son tan buenos los Battle Planet? Pero no, tienes uno en las manos y se te olvida. ¿Cómo se cerrará? Yo creo que he visto que primero cierran las patas, todas las paticas, cierran la cabeza, cierran las alas y por último la cola y se engancha todo. Y sí, al parecer sí es así. Oh, perfecto, perfecto Y es que se abre muy bien, por Dios ¿Quién pidió algo tan rico? Me encantó, me encantó O sea, estoy estoy muerto Los Bakugor me encantan Están súper elegantes Súper lindos Me fascinan Este ¡Juan, créanme Para la gente que dice que va planeta Es un asco Denle la oportunidad Porque, mira, ahora mismo yo estoy pasmado O sea, me encanta Y lo mejor Si estás emocionado con este video Pues espérate Porque aún quedan cuatro videos más De solo unboxings Todos los días Para después de la escuela Venir a ver Hermoso No, muy lindo, de verdad brutal, brutal, brutal, brutal me, me encanta, me encanta, me encanta, o sea vamos a poner los dos aquí, mira aquí está, aquí está wow, no, hermoso, hermoso, hermoso, hermoso yo creo que estaré lanzando esto mil horas hoy Y bueno chicos así concluye el video Con Dragonoid Aquos Y Midnight Percival Darkus y Cartas Y Estadio y todo y así inauguramos La semana Tu Bakugan Battle Planet Es la llegada de Bakugan Battle Planet A Latinoamérica y ahora sí que sí Ahora sí que sí que se arme la demencia Que se arme el descontrol porque es que vamos a hacer Muchas cosas, muchas cosas locas Esta semana así que muy atentos al canal Y espero que les haya gustado muchísimo este video Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse para no perderse Nada de esto y nada chicos nos vemos vemos en otro video.